¿Coche? Okay. ¿Tocado? Mierda. Joder, hermanos! si oh, por, por cabezón. batido? del.? ¿Sí? Eh, sí, te spoté, eh, pero. El de es super. Vamos oh. a probar suerte. Va, chavales, va. Vamos a ganar. No, una... ¡Ah, no ¡Ah! No, no cayó nadie. Eh, por combi yo creo que sí. No sé, pero yo por aquí no veo a nadie. Vale, sube, sube, sube, nano. En el otro, en el otro lado. No ha ruido, ¿eh? No hispana, no hispana aún. ¿Uno batido. matido? ¿Está matido? Toma, por, por cabezón. Y el otro está abajo, ¿eh? El otro está abajo y no se puede subir. He visto tirarse hacia abajo. Por debajo se no encuentra una normal, seguro. No, a mí no me sale. 20 metros, a la izquierda. Ahí está. ¿Conmigo arriba? Ah, solo, ¿eh? Estamos llegando. Ah, un tiro. Estaba reventado. Mira, nah, te lo llevaste tú, yo no me lo llevé. Se mete dentro, nanga. Están los dos al frente. ¿Una batido? Y el otro muerto. Sí, sí, Cosa más mala, tío. ¿Coche? ¿Coche? ¿Tocado? Vuelto. ¡Joder, hermano! que locura, tío! Hay impotencia a veces, eh. El coche me lo hubiera llevado yo. Yo estoy usando sniper, así que imagínate. Ya, ya, ya. Me había una no, no, en la muy izquierda, muy Se van, se van. Hay más gente en la casa. Me bajo, me bajo ya. Pues están delante vuestro. Acá. Vale, no otro. Hay otros búnker arriba. ¿El búnker toca arriba. Oh, hay muchos tíos arriba, eh. Wow, dos mínimos, eh. Yo estoy yendo por el búnker, eh. Que me tienes jodido. No puedo ayudaros. He de uno para el mes, tío. Aquí ti A ¿Están muertos todos? No sé, no sé si Tengo este que... uno en el búnker aquí arriba, pero no quiero empujarlo, tiene la puerta cerrada y no tiene ni Ah, te sí tengo. ¿Tienes? Voy. Voy para abajo. De la ratilla estamos ahí a rematar. Puso el coche para, para baitear. Le pushean. Esto no, no. va. Ah, Estoy muy malo, bro. Ha batido el del. O sea, ¿va to... a todos menos. ¿Esto eh. es que, eh... los Transformers? ¿Tanto coche o qué? Sí, no sé. No entiendo esto, tío. ¿Te remato, si quieres? No, ese no era el mío. Quita de marcas, porfa. Yo no tengo. Ah, sí, tenía. Eh, sí, no, las tuyas. Que, o sea, marcas a los enemigos, se van las marcas, pero... Si me la puedes quitar... ¿no? Eh, tienda, chavales, tengo pasta. Esto solo. Es ¿Eh? ¿Este dónde está? estaba? Estoy sí, yo, estoy yo. ¿Te puedes matar o qué? Sí, sí, muerto. Aquí arriba hay uno, ¿eh? Sí, lo por aquí. Muerto. Hostia, oh, sí, que tira gente, pide? ¿no? Hostia, que tira gente, ¿no? Dice, claro, porque aquí cuesta mucho más matar. o Fernández, un momento, por favor. Voy a comprar otro U, a Ah, que tengo aquí un completo un no, no, no, no, no, no. ¿no? ¡Lol! Hostia, tú. ¡Lol, Me no había, bro. Tienes otra ahí tocado, ¿eh? ¿Bueno? Se tira. 60 balas tú, madre mía, lo que locura de balas. Ah, soy bobo, soy bobo, soy muy bobo. va a salir uno por delante, entré, ha tirado conmigo. Yo no lo sabía que... Hay ah, otro malo. Ahí. Atrás. ¿Sí? Tira detrás, tira detrás. Cracket. Vamos a cruzar, intenta cruzar. Cuidado. Otro tenemos de gente derecha, ¿Eh? tenemos gente derecha también ya, eh. Casi. No os quedéis es quietos, no os traéis a y Disparáis moveros saltando, aunque sea. Disparte el tíos moviendo y ya está. Tenemos gente derecha ya aquí. No hay sniper. Yo no voy a ser niper eh. ¿no? Hazme caso, hazme caso. Te lo digo yo. Me estaba apuntando a mí. Me parece que no sé qué coño hace. Está aquí delante de mío. Tenemos gente delante de mío. Voy contigo, perro. Aquí voy a la otra casa, una de dos. Le he visto aquí el sniper rotando, así que tiene que estar por aquí, no me jodas. Y en no me sale se nadie al sensor, este. tú. Pero que no estoy loco, le he visto a la de el Flash. A no sí. estoy loco, chao. Blanco. ¿Te ha quedado? ¿Te ha quedado? muy malo con el sniper. Yo soy peor ahora, bueno, bueno. bueno, yo depende del día. Me lo digo. Lo que, que pasa es amigos. que el Swiss dispara como quiere. El Swiss no va directo. Va a la bala, va, va donde le da la gana. Aquí dentro, aquí dentro, ya, ya. Dentro. ¿A mí siempre. No se sé escribía. Vale, ahora entiendo por qué no lo he dado. Pero si sí, yo, ataque, aquí ataque. Dentro, dentro, dentro, dentro gente. Ahí está aquí dentro. centro. No te metas dentro, el meter no metes dentro. Ahí se lo mato, se lo mato, tranquilo. Buena, buena, buena, buena, buena, Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Ha vacío, otro? ¿Me queda uno? Para vale, la pillas más reventado, eh. Corto. No, no. no. Buena tú. Pero todos campeando aquí dentro. Null. No, lo no, hemos eh, hecho bien, sabemos chico pero aquí Eran muy malos también, pero tengo he no. eh, Tenemos zona, vamos a ganarla con la tontería, eh. Eh, ¿Bueno? Cuidado aquí, chavales, cuidado aquí. Hay que rotar por mi lado, la por donde estoy yo, por ahí no rotéis. Por aquí? Sí, sí, sí, esta, esta puerta, aquí derecha. Hay gente a la derecha. Lo no sé, lo sé. Esto está en zona, eh. Me voy a meter aquí y esto ah, está en zona. Esto está en zona. que la casa. Ah, seis, ¿sí? Tenemos, tenemos ah, aquí conmigo. Yo ya una una Ah, me, acabo no, me acabo Miren aquella casa, chaval. jodido ¿eh? no, están ellos. Tienen que salir de la casa. a la uno. Me voy a subir. ¿Me puedo a subir? Sí, sí, sí. Bro, mira mi daño, mira mi daño 11.000 de daño Su madre, 11.000 ah, De cocox Nada, ah, les voy a pasar si se puede usarlo Lo único que para batir Quiero que está...